vamos a aprender esto ahí está no es de los mejores pero sirve estaba yo aquí leyendo algunos de sus comentarios porque sí me volvió a dar COVID me enfermé otra vez y me tuve que quedar pues aquí en casita no no puedo ir a trabajar no puedo ir a estudiar leyendo sus comentarios me encontré con uno bastante eh, chistoso <risa> Y es en un video sobre Sotero. Sotero, bueno, antes de, antes de explicar esto, el comentario es el siguiente. Mi profe me puso a iniciar sesión en esta mamada. No es más fácil exponer y apuntar en un puto lápiz. <risa> Aquí me ven bien amanecido por no entenderle a esta app. Y se responde al propio. Profe, si ve esto, ni modo. Buenas noches y un like. Vamos a ver, Sotero es no es una aplicación para tomar notas tal vez no estoy explicando lo suficientemente bien esto está un poco raro voy a hablar un poco sobre lo que es sotero así de forma muy general y muy libre <coughs> ah, sotero se le conoce como un gestor de referencias los gestores de referencias lo que hacen es imagina tú cuando estás haciendo un trabajo para tu escuela tú necesitas obligatoriamente de poner citas las citas son estas cosas que tú pones en el texto para decir esto no es una idea mía es idea de esta persona entonces tú lo que haces es imagina tú tienes un libro por ejemplo este libro de aquí y yo lo que voy a hacer es poner la cita de este libro y qué pondría dentro de la cita pondría como lo están viendo por aquí pinto 2007 esa sería mi cita ahora sotero tiene otra función que es eh, se integra dentro de los paquetes de microsoft específicamente con el word entonces cuando tú necesites citar alguna fuente le vas a clicar ahí en sotero sotero va a ir a tu biblioteca que es la biblioteca que está instalado dentro de tu computadora y le vas a decir, quiero, cítame este documento. Y tú ya no vas a necesitar de abrir el paréntesis, escribir pinto, p y la, la, la, coma, 2017. Ya no necesitas de saber las reglas, ya no necesitas de saber las eh, el, el manual a profundidad, porque el programa ya lo hace por ti, ya te tienes como que despreocupar de esa parte hasta cierto punto. Eh, porque también es importante saber diferentes tipos de citas si te lleva el autor, si lleva la página, si lleva el año porque también puede haber varios diferentes tipos de citas pero eso ya puede enredar mucho y no es el objetivo de este video el otro uso que se le puede dar a Sotero que también puede ser, sería escribir notas cuando tú tienes Sotero instalado en tu computadora tú puedes crear carpetas y dentro de estas carpetas Tú puedes abrir los documentos, puedes abrir los archivos y puedes subrayar, tomar notas, cambiar los colores, poner marcadores. Tienes algunas funcionalidades extra de Sotero y también se puede integrar con, eh, con Google Drive, que es el Google Docs. Con Google Docs también cuando instalas la extensión, que ya tengo algún video por aquí sobre cómo instalar eso de ahí, te lo dejo por aquí en alguna esquina. Se integra y automáticamente haces las citas de tu trabajo sin, sin que tú tengas que saber cómo se hacen las citas. O sea... <coughs> o sea, tú lo que haces solamente te concentras en escribir, en citar bien. Esa es la función de Sotero. Supuestamente es para administrar eh, y facilitar la producción de citas bibliográficas pero han incorporado estas otras funciones a lo largo del tiempo. También sé que otras personas, por ejemplo investigadores, lo utilizan para tener una especie de orden dentro de sus publicaciones. Imagina que tú eres un investigador o un investigador y te llaman para pedirte los últimos, eh, los últimos artículos que publicaste en el año pasado. No te acuerdas, ya se te olvidó, borraste la carpeta, no sé qué entonces lo que algunos investigadores inteligentes hacen es abres una carpeta le pones 2023 y todos los artículos que publicas los colocas en esa carpeta y cuando te piden algún informe de cuántos artículos publicaste o cuáles son los artículos que publicaste tienes todos los documentos ahí guardados por tanto facilita mucho la vida yo sé que Puede llevar un poco eh, de, de, de tiempo controlar la aplicación y sobre todo mi amigo, ¿cómo se llama? Eh, mi amigo Andrés está estresado porque está aquí eh, amanecido porque no sabe cómo chingados funciona la aplicación. Eh, y es eso, no es una aplicación para tomar notas, es una aplicación académica para administrar y facilitar la vida académica. aunque hay personas, que... <coughs> Hay personas que no les gusta utilizar este tipo de herramientas. Entonces se tienen que idear otro sistema. También existen otros gestores bibliográficos como RefWorks, creo que se llama, y Mendeley, que son como las tres más fuertes, Sotero, Mendeley y RefWorks. Riff Riffworks nunca la he utilizado, sinceramente. Mendeley me gusta mucho. Eh, por lo tanto, ya... Yeah. Ese fue el video de, de, de hoy, espero que no haya sido así tan, tal vez no fue así tan interesante, tan, eh, no, mostré, no compartí pantallas, no mostré cómo hacer determinada cosa, pero me pareció, me pareció interesante eh, comentar esta, esta insatisfacción que Andrés tiene respecto al, al gestor bibliográfico de Sotero. Y nada, me voy a seguir recuperando, voy a seguir haciendo mis trabajos, porque tengo bastantes por hacer. Y nada, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.